Adalberto Mejía, vámonos a los deportes. ¿Sí? Un besito, dale. Deportes, los osobrosos. Ah. Eh. Una información deportiva. Información deportiva. Tili, li, li, como como hacen en la radio. Ya. Sí. Adalberto Mejía lanza hoy por los gigantes aquí en San Francisco de Macorís. Eh, se prepara para recibir la visita del, de los Tigres del Licey esta noche en el estadio Julián Javier San Francisco de Macorís en el que será el primer enfrentamiento de la temporada entre ambos equipos el encuentro está pautado para iniciar a las 7 de la noche donde el lanzador abridor señalado por los dirigentes Luis Ureta será el zurdo Alberto Mejía al Alberto otra vez en, al montículo el zurdo trabajó 5-0 entradas el pasado jueves en León de San Francisco en San Francisco perdón no permitió carreras limpias y ponchó a dos bateadores, aunque cargó con la derrota 0 y 1, mantiene su efectividad en 0, tras una buena labor. Señor, ya ustedes saben, hoy vamos para el estadio Julián Javier en busca de otra victoria. Y recuerden que el flaco y yo estamos ahí junto a Camila. Ya ah, aparece. Camila, sí, no si aparece. Que por cierto, hoy no está con nosotros no, no, no, no. porque está en sus estudios. Camila, sí aparece. ¿Sí? Camila, entonces estaremos por allá haciéndole su preguntita en el pasillo. Eh, en el baño, le caemos atrás con la cámara. Sí. Ya ustedes saben, hoy vamos a ganar con este lanzador que tiene una buena efectividad. Ya ustedes saben, tienen que... Yo lo tengo aquí. Ah, bueno, sí. Y sí. Va vamos a ver si vamos a bailar, no, para que los muchachos... Que estamos improvisando esta sesión de deporte, sí, amable. Sí, sí. Eh, mira, tenemos que buscar de, de a una gente de deporte. De, mira, si, el, hay el, el que el que yo, si hay algo que si yo, yo le están le... llamando y dicen que suena ocupado. Atención allá, muchachos. Atención, muchacho, los muchachos de allá, Luis. Mira, eh, sí, si hay algo no, que yo les reconozco y siempre destaco de los gigantes del ciudadano, que el equipo eh, ha manejado siempre un excelente material nativo y de ese material nativo han surgido tremendos jugadores de pelota que han llegado a grandes ligas, caso de Nelson Cruz. Eh, José Siri eh, que brilló la, en la Serie Mundial a pesar de que Houston no ganó, pero brilló en la Serie Mundial me encantó verlo jugando José Siri aquí en la Liga Dominicana se entrega señores de una forma increíble y de verdad eh, hay que reconocerle a los gigantes ese material nativo que tienen y este muchacho de verdad que impresionó en su primera salida y a ver cómo se desenvuelve hoy contra ese necio equipo llamado Tigres del Liceo señores, <risa> sí. en la, en la alineación de hoy la tanda, como decimos popularmente. había tal Abelino, primer bate. Segundo bate, Hans Alberto. Tercer bate, Moisés Sierra. Ay. Cuarto bate, Juan Francisco. Quinto Uf. bate, Kelvin Gutiérrez. Seis, sexto bate, Alfredo Marte. Siete. Séptimo bate, perdón. Wilín Rosario. Octavo bate, Wester Rivas. Y noveno bate, Melqui Mesa. Y en la lomita está, como dijimos... Adalberto Mejía. Bueno. Ya ustedes saben. Hoy si gana, los, vamos a ver si ganan los gigantes hoy, señores. No, no vamos a ganar, <risa> vamos <risa> a ganar. Seguimos, Positivo, seguimos. positivo. Positivo, positivo. Hasta que no me inviten al estado, Un saludo estivo. a Moreno Foto, que está activo. Moreno Foto, activo, mío personal.